Bueno, hola a todos y bienvenidos una vez más a Windows Phone Gamer. Hoy tengo para mostrarles un juego diferente a los que ya les he traído antes. En este caso les traigo un juego más de pensar y menos arcade. Diga, veamos. De por sí les quiero decir tiene un montón de niveles gratis. 150 niveles, 150, 150, 150, 150, 150. Tiene la versión gratis y la versión de pago, pero realmente con la versión gratis les va a sobrar el juego, ahora vamos a abrir un tablero para que lo vean, es muy sencillo lo que tenemos que hacer es conectar cuando tocamos esta línea y la arrastramos podemos conectar pelotitas tenemos que veamos, hagamos algo que no se pueda para que lo entiendan, si yo lo hiciera de esta forma no puedo conectar ni la amarilla ni la azul ¿ven? entonces el juego se trata de pensar en cuál es la mejor manera más eficiente de conectar las, las pelotitas sin que se crucen los colores. Al principio parece bastante sencillo, pero en niveles más complicados la dificultad obviamente va aumentando. Nos dan puntos si lo hacemos sin equivocarnos, ¿ves? En este, en este nivel, perfecto, porque lo hice sin tener que deshacer ninguna conexión. Bien, eh, este es un juego bastante que no, no tiene mucho más para agregarle, vamos a irnos a un nivel más difícil. A medida que los niveles se hacen difíciles, como podrán ver, agregan colores y agregan más cuadraditos para estar adentro. Vamos a ver si podemos resolver este Epa, sobre la marcha. Eso sí, a veces la detección no funciona muy bien. Es algo que deberían haber arreglado y no lo han hecho todavía, pero no hace que deje de ser un buen juego. Y vamos a ganarlo, mira. Sí. Y así. Perfecto. Bueno, un lindo juego para jugar si, si son de esos que les gustan más juegos de pensar, tipo Tetris y todo eso más que lo, el típico juego de Endless Runner eh, que tiene todo el mundo enloquecido. Les dejo este jueguito de ingenio, llamémosle Flow. Esto fue Flow. Para Windows Phone Gamers eh, Espero que les haya gustado y espero verlos en el próximo video Muchas gracias por pasar